Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer un gazpacho de sandía y cerezas. Y los ingredientes son 700 gramos de tomate, 200 gramos de sandía, 200 gramos de cerezas, un pimiento verde italiano y 4 cucharadas de aceite de oliva, vinagre, pimienta, un pepino, una cebolla y sal lo primero que tenemos que echar es el tomate ahora echamos la sandía y ahora la cereza echamos la cebolla el pimiento el pepino el aceite la pimienta el vinagre y la sal Ahora lo tapamos y le empezamos a batir. Ya se ha acabado de batir. Y ahora lo echamos para beber está estupendo aquí tenéis este gazpachito bien fresquito para este veranito bueno amigos espero que os haya gustado este gazpacho de sandía y de cerezas ya sabéis lo que tenéis que hacer, dar me gusta, suscribiros y otra cosa que os voy a decir, si os ha gustado la receta, poner un corazón en los comentarios. Así que ya sabéis, hasta la semana que viene, ¡adiós!